Cuando se habla del aborto, el argumento más grande de aquellos que están a favor de ellos, es que el aborto no aparece en la Biblia, y tienen razón. La palabra aborto no aparece en ningún lugar en la Biblia. Pero lo que es evidente en la Biblia, es que Dios siempre ve al niño por nacer como alguien más. Considere algunos ejemplos, que muestran que Dios no distingue entre la vida de un niño en el vientre, y la vida de un infante. Inspirado por Dios, el rey David le habló a Dios y le dijo. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Salmo 139:16. Entonces Dios asumió que David era un hombre, incluso antes de que naciera. Veamos otro caso. Dios tenía una misión especial. Para el profeta Jeremías antes de su nacimiento. Dios le dijo, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Jeremías 1.5